Dice la vecina que te pasas correteando motos todo el día. Pero es que yo ni moto tengo. <risa> ¿Qué creen? Me gano un viaje a Nueva York. Y cuando estoy ahí en la Quinta Avenida, un gringo me dice: ¿What are you from? Y yo le dije: Felipe Márquez, con mucho orgullo. Aprendan inglés, vatos. Si yo publico un estado que estoy en Qatar y tú me ves en la calle, tú también estás en Qatar. <risa> un borracho pasa cerca de un almacén y le grita a las empleadas, mañana paso y me las tiro a todas. El día siguiente el borracho pasa pero andaba totalmente sobrio y le gritaron, eres un irresponsable. <risa> ¿Los apellidos más comunes en Latinoamérica terminan en EZ, Pérez, González, Rodríguez, López y otros más? Quizás no sea la estrella de Belén, pero ha orientado a muchas personas por el camino correcto. Consejo de Vida ¡Nunca le quites la pareja a alguien! Solo úsala un ratito y después la devuelves. Alquilo cajetas de televisores de 75 pulgadas. ¿Pero yo para qué quiero eso? Para que tus vecinos piensan que te compraste una tele nueva. Amigo, ¿qué te pasa? Te veo desganado. ¡Triste! ¿Cuál es el problema? Problemas con mi suegra. ¿Y cuál problema tienes con tu suegra? Todos tenemos problemas con la suegra. Es que el problema que yo tengo con mi suegra es que la embaracé. <risa> Una sugerencia para todos. Nunca llamen a las 3 de la mañana a Domino's Pizza. ¿Por qué? Porque a esa hora están cerrados. <risa> Buenas noches. ¿Qué hace una mujer tan guapa? ¿Sola? Para serte sincera, estoy totalmente soltera. ¿Desde cuándo estás soltera? Desde hace 10 años. Desde que murió mi ex. No he tenido relaciones con nadie. Oh, tanto tiempo. ¿Ni salías a la calle a pasear? No, no salía a la calle a pasear porque estaba presa. Dice que los árbitros del mundial van a ganar de 3 mil a 10 mil dólares, tanto dinero para meter la pata. <risa>